Los registros históricos del fenómeno paranormal hablan de espíritus y entidades malignas que su única función es la de perjudicar a los que siguen con vida. Hay estudios que tratan de explicar el posible origen de estas aterradoras apariciones, pero la mayoría de veces no parecen dar una respuesta convincente. El usuario de TikTok ha comenzado a subir videos sobre sus encuentros paranormales que suceden en el trabajo. Conozcamos el caso. Estás a punto de entrar a mi canal de investigación, Oxlack. El escalofriante caso de Raúl. El caso del que te hablaré hoy parece ser que nadie sabe de su existencia. Por el momento no se ha viralizado. Es la historia del trabajador de una ferretería que resulta impactante, por lo que este ha vivido. Todo comenzó en el sexto video que el usuario Raul-8595 subía a su cuenta de TikTok, en donde se encuentra en el área donde se guardan las diferentes herramientas de su trabajo. Al fondo se encuentra un sanitario y al lado de este, una zona donde los empleados pueden tomar agua y calentar sus alimentos, un lugar muy normal a primera impresión. Raúl nos dice que empezó a grabar porque sintió que algo o alguien le tocaba el hombro. Es aquí que suceden varias cosas muy extrañas. La puerta del baño se abre sola, un garrafón de agua se mueve y algunas cosas que están en la estantería de ese lugar se caen sin motivo aparente. Veamos el video. Según yo dije que no iba a grabar, ¿eh? porque luego se, se, se altera más este show. Que me tocaron en el hombro y ya me dio que no sabe cómo wey? y ando todo, <risa> y... <risa> todo bien culiado, sí, ahora sí ando todo bien culiado ahora sí ahora ando todo bien culiado güey no mames quién sabe qué chingo hacer vete a la verga no quién sabe ese pinche aire está raro este chavo quién sabe qué chivo se debería vete a la verga y cerró la puerta su <risa> pinche aire loco no, pero bueno, bueno, pues pinche aire hay, pero pues bueno, ¿eh? Según. No que chingo se güey. vete a la verga. Vete a la verga. Ay, güey, se escuchó el pinche garrapón. Vamos a ver qué, qué hay, ¿no? ¿No crees? Ay, güey, no, mami. ¡Oh! Ah, la verga, la verga. Yo no me voy a asustar, no me voy a asustar y no me voy a asustar y ya. Chingue su... Puta madre, tú qué chingos traes, güey, qué chingo lo que quieres, cabrón. Verra madre, dejas de estar tranquilo un puto día. A partir de aquí, su contenido seguiría el rumbo con el que empezó. Videos de humor para entretener a sus seguidores, y no es hasta un año después del primer video paranormal que Raúl vuelve a compartir otra experiencia aterradora. El 15 de diciembre del 2022, Raúl subió un video donde nuevamente sucedió algo paranormal en su lugar de trabajo. El TikTok empieza con Raúl comentándonos que nuevamente varias cosas como tuercas, tubos y cajas se caen solas. Raúl empieza a grabar por los pasillos para mostrarnos que no está mintiendo. Justo cuando llega al último pasillo, aparece algo que podría impactarte demasiado. Actividad de enorme. En porque mira. Pero, pero es que mira, o se caí cayeron esas madres, ¿eh? Y luego te, te empezó a de todos lados, güey. De, de todos lados se empezó a caer este pedo. De todos lados, güey. ¿Sí te fijas. ¿Qué es eso? De todos eso? lados se empezó a caer este desmadre. No sé, no sé qué chingo está pasando, pero.. Yo no sé ni qué pedo, güey. Mayre esa cause hasta que no sé viene a hacer.. Porque mira. O sea, ya no. Ya no sé qué. Al fondo una cosa humanoide de apariencia extraña se asoma para después esconderse y no volver a aparecer. ¿Qué podría ser esa criatura? ¿Será la responsable de todo lo que le está pasando a Raúl? Continuando con el video, lo que pasa después no es menos importante. Nuevamente la puerta del baño del lugar se vuelve a abrir sola. También una lata se cae e incluso una escoba que estaba ahí se mueve. Al final, Raúl se muestra muy asustado y empieza a insultar al ente que lo atormenta después de que la puerta de un refrigerador se abre de forma violenta. Pedimos disculpas si es que el lenguaje de Raúl pudiera parecerte disonante o te ofende. Pero, dime, ¿tú qué harías si es que todas estas cosas te llegaran a pasar? En su siguiente video, prueba un filtro en diferentes lugares de la ferretería Puesto que este filtro reconoce diferentes formas e incluso a personas para convertirlas en personajes con un estilo de animación japonesa. Cuando llega al baño vemos que no se encuentra nadie. Y después de que el filtro hace su trabajo, el resultado que da es espeluznante. Una imagen generada muestra a una niña. Parece ser que el filtro captó algo que nosotros no somos capaces de ver. Continuando con esta serie de videos de nueva cuenta, nos encontramos con el sanitario del lugar, que es donde este ente tiene más presencia. En el video podemos escuchar que Raúl habla y extrañamente algo le responde. ¿Qué es eso? Miren, Rafa, mire. Vecho. Di, di lo que me estabas diciendo, di, di lo que me estabas diciendo. ¿Ayuda? Sí, yo yo te ayudo, pero mira, necesito que me digas cómo te puedo ayudar, ¿sí? No te tengo miedo, mira. Podemos arreglar esto tranquilamente ¿Sí? ¿La culpa? ¿La cul culpa? ¿Cul ¿Culpa de quién? ¿Cul ¿Culpa tuya? ¿Culpa mía? ¿O, o qué, qué necesitas? ¿Yo te, yo te puedo ayudar ¿Te hago un sacerdote? ¿No? ¿No? A ver, vamos a ver, cabrón Ya, ya estuvo bueno Llevas bastantes años, cabrón persiguiéndome, ¿Sí? Entonces entonces ya este... Ya estoy hasta la verga de ti ¿Sí? No, no, no sé qué seas, güey. No sé qué seas. Me, me persigues desde que estaba en satanismo, entonces, madre, necesito saber qué eres, ¿sí? Pero, no, se, se me hace que hasta aquí, porque ya no aguanto. En el final de esta grabación, nos enteramos de un detalle que Raúl no había mencionado antes. El fantasma que lo atormenta lo ha estado haciendo desde años atrás, desde que Raúl estuvo involucrado con el satanismo. En dos videos nos cuenta cómo es que llegó a involucrarse en sectas satánicas y participar en rituales. A raíz de esto, un ente lo perseguía e incluso Raúl llegó a enfermarse gravemente. Por decisión propia dejó todo esto atrás, pero eso no evitó que entes fuera de nuestro entendimiento lo acosen hasta el día de hoy. Desde que subió esta historia solo hay un último video de la primera experiencia paranormal que grabó en el 2021 en esta no estaba tan consciente de lo que pasaba por lo que Raúl trató de buscar una explicación diciendo que tal vez un gato se había metido este fue el primer video hace más de un año de este. ya, ya me iba a ir nada más que se, se, se escuchó así como como un riñón, hace rato también pero intenté grabar pero no no, este, ¿cómo se dice? no oye nada pero tengo así desde la mañana como que se escucha un pinche gruñido. Pero. Pues de nuevo un pinche gato que se metió o algo. Pero, bueno, quedo pensando, a lo mejor no es producto de mi esquizofrenia de en cuando, escuchando yo cosas que. donde no las haya. Pero.. Se me hizo raro este pedo. ¿Quién sabe qué chingo sería, loco? No, pues quién sabe. A ver. Un vete a la verga, güey. no, vámonos al chorizo. Obviamente el culpable no fue un menino, además de que expone que desde entonces el fantasma se mostraba de forma agresiva. Analizando su testimonio, podemos decir que todo esto le está pasando por haberse involucrado en el satanismo, pero tampoco podemos asegurar que el caso sea real. Esto basándonos en la gran cantidad de casos similares que después resultan ser falsos. Por lo mientras, seguiremos de cerca esta cuenta para lograr saber la verdad del caso de Raúl. ¿Qué les pareció el caso de Raúl? Hay muchos elementos que consideraríamos como verdaderos, pero puede ser que también el caso sea falso. Ustedes juzguen. Si quieren ver más contenido como este, por favor suscríbanse al canal Compartan los videos, denle like, apóyenos para seguir haciendo este tipo de investigaciones. Y también los invito a que se suscriban a mi canal exclusivo sobre criptozoología. En la descripción de este video les dejaré el enlace para que vayan y se suscriban. Es un canal donde subiré solamente videos de criaturas ocultas en el mundo. ¿A muchos les gusta la criptozoología? Pues bien, ahora tenemos un canal exclusivo. Mi nombre es Oxlack Castro y nos vemos en el siguiente expediente Oxlack.